Ali se encargó de casi todo el diseño y de gran parte de la restauración. Con Campofrío, tu olimpiada diaria será todo un récord en energía. Campofrío. Amigos para siempre. Ah, una niña de ocho años. Enséñanos tus dientes. Preciosos. Gracias. ¿Tienes caries? No. Calma. Ahora el nuevo Profiden es mejor. ...ya que tiene flúor 100% activo. O sea que el nuevo Profiden es mejor que nunca. Claro, toma. Sonrisas Profiden, sonrisas sin cariño. ¡Yo me vengaré de ti, Gable! ¡Se lo prometo! En San José de Valderas y ahora también en el Centro Comercial Méndez Álvaro... ...en la M30, junto al Planetario. Sí, Dios a lasaña de finísima pasta. Sabrosos canelones rellenos de ternera con exquisita bechamel. Platos muy italianos. Para un millón y a un año no hay mejor inversión. Exija letras del tesoro, donde invierten los... ¡Ay! ¡Te gusta! 私たちにお話 見つかりそう